¿Qué pasa compitruenos? Hoy tenemos muchísima información, tenemos filtraciones brutales de formas regionales de nuevos Pokémon y de la nueva mecánica Increíble, vais a flipar y no me detengo más, let's go Comenzamos hermanos con esta increíble imagen de una posible forma regional de Cherubi con forma de parra de uvas Es que es brutal porque encima tiene mucho que ver con España, con el vino... Es increíble, la imagen es brutal, si os fijáis tiene su sombreado, el cherubi, parece realista. Si me quito vais a ver que hay eh, varias además con su sombreado también por ahí al fondo. Es espectacular, compañeros. ¿Es real? ¿Es fake? Pues bien, creo que tengo pruebas para decir que esto es al 100% fake. Fijaos, si nos vamos a estas zonas y veis estas zonitas de aquí... Veis que este árbol, estas piedras, este sombreado son exactamente igual estas zonas que las de el tráiler en este plano de aquí. Y si os fijáis, esta imagen y la anterior, la perspectiva no tiene nada que ver. Aquí el personaje se está viendo desde una postura cenital eh, desde bastante lejos. El otro, el chaval, está, vamos, ya en Mordor, muy pequeñito y aquí no entraría un cherubi de ese tamaño. Fijaos que yo creo que se ha adaptado esta imagen, se ha transformado en esta otra de aquí. Es una transformación de la imagen muy buena, muy muy buena, pero eh, no es realista, no es una foto en el mismo entorno. Fijaos que el árbol está en la misma perspectiva, exactamente igual, la cascada del fondo o lo que sea del fondo, exactamente igual. Por tanto, yo... Me aventuro a decir que es 100% fake Lo siento hermanos, estaba muy guapa Pero diría que es fake Continuamos y vamos con un, eh, lo último que hablamos en el vídeo anterior Que si no lo habéis visto, ir a verlo En el que intentábamos adivinar esta habilidad oculta de fuegoco. Pues bien, uno de vosotros me ha dicho esto de aquí hermanos Una posible habilidad para fuegoco Que no he visto en ninguna parte mencionada es entusiasmo Y creo que con esta habilidad podría pegar como panes en efecto, compañero, entusiasmo es exactamente lo que está mostrando este Fuecoco del vídeo y es buenísima. No se me había ocurrido y a este suscriptor se le ha ocurrido, así que mis diestes. También me dice que lo de E4 que vimos en el vídeo pasado era el alto mando, el Elite Four. Obviamente, eco, que es que se te va la olla, hermano, se te va la olla. Continuamos y ahora vamos con nuestro amigo Riddler Q, que parece ser... Que nos dice algo sobre la Hardcore Queen. Había un, uno de los, de los waifumons, de los Pokémon con forma de mujer, era una Hardcore Queen. Y nos dice, Hardcore Queen significa una chica con una di Falta una letra hermanos, falta una letra y si la rellenamos con lo que creemos que es, significa lo que todos estamos pensando. Pero, ¿será eso? ¿Por qué ha censurado justo esa letra? ¿Y si no es eso? ¿Y si no es lo que todos estamos pensando? Pues hermanos, ¿qué puede ir ahí? ¿Qué letra puede ir ahí para que quede algo con sentido? Pues hermanos, hemos pensado en distintas palabras y solo se nos han ocurrido dos, que serían Dirk, que sería eh, como una daga larga, es decir, sería un una personaje femenino con espada, algo como zacián pero con la espada seguramente en la mano, no, humanoide, Puede estar muy roto eso y muy guapo. O disc de disco. Básicamente sería un personaje pues eh, femenino y con algún tipo de disco. No sé si algo que pueda lanzar rollo krillin o, o algo forma de disco como yo que sé, magiarna que es así como circular. No lo sé hermanos, pero podría ser alguna de estas interpretaciones porque obviamente eh, Q dice no, eh, confiado en mí, estoy deseando que lo, ver vuestras reacciones cuando lo veáis. Eh, no es lo que todo el mundo interpreta de aquí. O eso creo yo, o eso creemos todos, ¿vale? Así que, calmémonos y sigamos. Vamos ahora con otro de las eh, filtraciones que vimos el otro día, de los sneak peeks, que ya lo ha sacado, ha sacado esta imagen, y la verdad es que eh, nadie es capaz de saber qué hay aquí, hermanos, nadie, nadie lo entiende, pero eh, parece ser que algunas teorías dicen que, traduciéndolo de japonés, puede que esté hablando de de que el Pokémon va a tener cuatro patas. o ¿Os acordáis de que se eh, dijo si Pokémon iba a tener forma de serpiente, forma bípeda, humanoide, forma de dinosaurio o a cuatro patas? Pues bien, dicen que esto significa eso, porque hay como cuatro traducciones aquí en, en chino de lo que sería pollo, ¿no? Y, y yo qué sé, pues como hay cuatro pollos diferentes, pues podrían ser cuatro patas. Yo, hermanos, la verdad es que no lo sé. Todavía nadie ha sacado nada en claro de esta filtración. Por supuesto, siempre con sus... Eh, pullitas para centro Pokémon, ya sabéis que se llevan mal Si alguien saca algo, hermanos, que me lo deje como siempre en los comentarios Y yo lo sacaré en el próximo vídeo Continuamos con esto que me ha parecido una barbaridad El otro día, no se le ocurrió otra cosa Q Que sacar una imagen de Sudogudo y preguntar cuál es su tipo Y tenemos tipo roca, planta, cualquiera o perrito Esto es que te está vacilando, ¿vale? Entonces... Roca es el que tiene, ¿vale? Planta, planta es el que todo el mundo cree que tiene. Cualquiera eh, significa que puede ser cualquiera de los dos o cualquier otro, no lo sé, no está especificado. Y perrito, pues obviamente no, no, no creo que tenga mucho sentido en la pregunta. Hermanos, estamos hablando de una posible forma regional de Sudogudo o de una evolución de Sudogudo. Yo me parto los huevacos. No sé si será roca, si será planta roca, si será planta puro, es forma regional, no sé nada, no sabemos nada, pero esto es brutal. Si dugudo tiene una forma regional, yo la quiero ver ya, hermanos, la quiero ver, pero ya, Dios, qué ganas de ver estos juegos y todas las formas que van a traer. No solo eso, continuamos, parece que ha salido una filtración china en la que se habla de muchas cosas, se habla de las posibles formas de Miraidon y Coraidon y que se utilicen como transporte, que esto ya lo hemos hablado, de hecho aquí aparecen como eh, seis formas, ¿no? Una moto, una lancha, algo volador, eh, no sé, hay como una de, de tierra, hay como hasta seis formas, lo cual me choca mucho, yo esperaba cinco como mucho, pero porque se habla mucho del cinco, pero aquí como seis, no sé, esto es una barbaridad, esto es una barbaridad. Esto eh, de aquí se parece que se refiere al tema de los gimnasios, a que los gimnasios van a ser como torres en las que va a tener que ir uno superando niveles hasta llegar al líder o algo así, como tema de carreras. Ya sabéis que todo esto lo hemos comentado y seguramente sería algo de esto. Pero compañeros, vamos a centrarnos en lo importante que es esto de aquí. Parece ser que esta imagen, que es brutal, nos ha puesto aquí a cuatro Pokémon creados por el hombre, que son eh, Porygon, Claydol... Eh, Silvali y Magiarna. Parece ser que estos son Pokémon que, se han creado, que los han creado los hombres y dicen algo así como que fusionados con eh, Pokémon normales se obtienen formas futuristas o formas eh, primigenias. Hermanos, se está empezando a rumorear muy fuerte que la mecánica principal, que si recordáis Q nos dijo que era parecida a la Mega Evolución, parece ser que va a tener que ver con transformarse en el futuro o transformarse al pasado una forma futura o una forma pasada, esto es una barbaridad, si esto es cierto ya que tanto tiene que hablar estos juegos del pasado y del futuro, tendría mucho sentido que esto fuera así podríamos hablar de muchas formas de nuevos Pokémon que sean con tipos nuevos por ser futuristas, con tipos nuevos por ser del pasado a mí me explota la absoluta cabeza, así que compañeros si esto se confirma se han sacado el nepe, pero de una manera épico-fantástica. Seguimos, que, que no, esto no es todo, es que esto no es todo. Parece ser que eh, Zodiac, Cooler, nuestro amigo Riddler, nos confirma que Coraidon y Miraidon tienen algún tipo de relación similar a la que tenían eh, Solgaleo y Lunala, ¿de acuerdo? Eh, es que aquí silver está divagando de si son el mismo Pokémon o no, uno en el futuro, otro en el pasado, y le dice, no son lo mismo, pero tienen relación. ¿Será esto que tienen los dos una preevolución como la tenían Solgaleo y Lunala? ¿Habrá una preevolución de ambos que pueda transformarse en Coraidon o Miraidon? ¡Buah! Y es que tendría todo el sentido del mundo que esa preevolución fuera la que nosotros utilizáramos para transportarnos y tal y cual, y luego al final del juego se transforma en uno de estos dos y ya sí un poco del mismo estilo de sol y luna, pues se convierte en el legendario que tenemos que capturar o lo que sea. Buah, buah, buah. Es que la piel de gallina, hermanos. La piel de gallina. Estoy estoy flipando. Y hasta aquí el vídeo, hermanos. Espero que os haya encantado toda la información. Dejad un super like de con apretada y se autón como si no hubiera un mañana. Hermanos, me voy de vacaciones esta semana que viene. Tendréis algunos vídeos, pero no voy a poder estar al día con las filtraciones. Así que bueno, lo iré poniendo en posts y os comentaré cosas por Twitter y tal y cual. Así que seguidme en las redes sociales, que las tenéis todas ahí abajo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.